exportar e imprimir un mapa. Todos los archivos para este ejercicio pueden descargarlos directamente desde el blog. Crear Files e importar puntos GPS. Desde la aplicación Arc Catalog, nosotros debemos hacer una conexión al directorio donde vamos a trabajar. Para eso, clic derecho en Folder Connection, Connect to Fold, y exploramos la carpeta de trabajo. Aceptar. Para crear un nuevo shapefile, en la parte de contenido hacemos clic derecho, New, Shapefile. Vamos a crear una capa que se llame Edificaciones. En Feature Type se puede seleccionar tipo punto, línea o polígono. En este caso, tipo punto. El sistema de coordenadas lo podemos seleccionar en Edit. En este caso, WGS 1984 UTM, Zona 17 Sur. Aceptamos. De la misma manera, realizamos una capa de líneas llamada vías. Una capa de polígonos llamada reservorio. De esta forma se ha generado... Tres capas tipo puntos, líneas y polígonos. Ahora, supongamos que en un archivo de Excel tengo colectadas coordenadas desde un GPS. En la cual podemos ver la estructura de las coordenadas UTMX, UTMY y también un campo con información adicional. Para añadir los puntos GPS en ArcMap nos vamos a ir al menú File, Add Data al data XY, exploramos donde se encuentra el archivo de Excel. Nótese que la extensión debe ser XLS de preferencia. La hoja, Add. Seleccionamos la coordenada X y la coordenada Y. Aceptamos. Ok. Acá tenemos una hoja de eventos de los puntos GPS. Ahora para guardarla como un shapefile, hacemos clic derecho sobre la hoja, clic derecho, data, export data, exploramos y le vamos a colocar puntos GPS. Evitemos aquí colocar espacios, aquí voy a usar un guión bajo, GPS. En save as type muchas veces no suele funcionar. Si no está seleccionado como shapefile. Por, lo, por defecto viene File en Personal Geo Database Feature Class. Aceptamos. Ok. Agregamos a la vista actual. Y tenemos la capa de puntos GPS añadida en ArtMap. Como un shapefile. Puedo eliminar la hoja de eventos. Remove. Ahora voy a agregar las capas creadas en ArcCatalog. Que era edificaciones, reservorios y vías. Georeferenciar una imagen. En mi carpeta de trabajo cuento con una imagen que necesito georreferenciar. Como pueden observar los puntos rojos significan las coordenadas que me permitirán georreferenciar en base a estos puntos conocidos. Para lo cual, desde la aplicación ArcMap. Voy en el botón Add Data y selecciono Imagen. La agrego. Me indica que no tiene sistema de referencia. Acepto. Si hago un clic derecho sobre la imagen, voy Zoom to Layer. Puedo observar aquí la imagen. Para georreferenciar, en las barras de herramientas, asegurarse que tengo activado la barra georreferencia. Si tuviese más imágenes, debo seleccionar la imagen a la cual voy a georreferenciar. Me acerco a un punto conocido. Y voy a añadir un punto de control. Hago un clic. Me ubico en el centro. Realizo un clic. Ahora, clic derecho. Y coloco Input X en Y. Aquí ingreso las coordenadas que se muestran en la pantalla. Aceptar. Nuevamente hago clic Zoom to Layer. Voy a hacer un zoom en la siguiente coordenada. Y voy a añadir otro punto de control. Me coloco en el centro, clic... Ahora hago clic derecho, Input X en Y. Ingreso las coordenadas y le doy Aceptar. Nuevamente hago un clic derecho, Zoom to Layer. Y ya tengo mi imagen georreferenciada a partir de dos puntos. En el caso que tuviese más puntos, lo puedo añadir los puntos que sean necesarios. Siempre y cuando tenga una distribución homogénea. Ahora finalmente me voy en Georeferencing. Y voy a colocar Rectify, Exploro el directorio donde voy a guardar la imagen. En este caso serían argis del curso. El nombre y la extensión. Y puedo guardar. Save. Ahora si elimino esta imagen tipo PNG. Y agrego la nueva imagen con extensión TIFF, esta a su vez ya se encuentra georreferenciada. En la edición de puntos, líneas y polígonos, desde ArcMap, en la barra Editor, me aseguro que tenga la barra Editor, voy a iniciar edición, Start Editing, y me encuentro en modo de edición. Con la capa de edificaciones voy a marcar un punto sobre cada una de las casas que se puede ver en la imagen. Para ello, en el panel Create Features, selecciono Edificaciones. En Construction Tools, selecciono Puntos. Y voy marcando un punto sobre cada casa. Una vez que he marcado todos los puntos, puedo editar las líneas. En la capa Vías, voy en el panel Create Features. Y selecciono Vías. Ahora con la herramienta en Construction Tools voy a seleccionar Line y voy a marcar la vía. Inicio y para finalizar pulsando doble clic o con la tecla F2. De la misma manera, si voy a editar los reservorios, voy en el panel Create Features, selecciono la capa de reservorios y selecciono Polígono. Durante la edición, puedo desplazarme con los cursores o usar las teclas de Zoom y Paneo. Selecciono Reservorios, Polígono. E inicio dibujando administración de tablas para categorizar la información geoespacial es necesario administrar las tablas para lo cual se requiere añadir campos termino la edición stop editing y le doy guardar edición ahora voy a abrir la capa edificaciones con clic derecho open attribute table voy a agregar nuevos campos por ejemplo me voy en Table Option, Add Field, y voy a seleccionar tipo texto. Y de nombre le voy a poner tipo con una longitud de 20 caracteres. Acá voy a ingresar información acerca de cada una de estas casas. Por ejemplo, escuela, policía, hospital, iglesia. la capa vías me interesa conocer la longitud y también el tipo de vía, voy a agregar un nuevo campo, abro la tabla de atributos, voy a agregar Add field, voy a seleccionar tipo, tipo texto y una longitud de 20 igual, voy a agregar otro campo para conocer la longitud, entonces me me iría en Add Field. Voy a colocar Longitud. Pero vamos a seleccionar tipo doble. Ok. Y en la de Reservorios me interesa simplemente conocer el área. Voy clic derecho. Open Atributos add field y voy a colocar área, tipo doble control numérico doble ahora, en edificaciones para ingresar la información abro la tabla de atributos e inicio adición voy a colocar arbitrariamente nombres editor, start editing por ejemplo, escuela la siguiente, policía. La tercera, hospital. Y un cuarto puedo ponerle iglesia. De forma arbitraria. El resto de campos lo voy a añadir como casas. Entonces con las teclas Shift y Control puedo seleccionar... Y hago clic derecho sobre tipo, sobre el campo tipo. Clic derecho y voy al Fill Calculator. Cuando voy a ingresar texto sería entre comillas. Por ejemplo, viviendas. De esta forma me ingresan simultáneamente toda la información. Una vez finalizado... Guardo la edición, Save Edit y le pongo Stop Edit. Geoprocesamiento y cálculo de geometrías. Los puntos GPS que había ingresado voy a desactivar todas las capas y solo me voy a quedar con la de puntos GPS. Si abro la tabla de atributos, tengo aquí una columna que me dice Influencia. Entonces yo voy a buscar el área de influencia a un radio de 10, de 10 metros, 5 metros, 15 y sucesivamente. Para lo cual voy en Geoprocessing. Y voy a seleccionar la herramienta Buffer. Voy a seleccionar la capa puntos GPS. Y acá me da dos opciones. Distance, si yo quiero crear una área de influencia... Uniforme para todas para todos los puntos. Por ejemplo, si le pongo 10, ok. Me genera un área de influencia de 10 metros para todos los puntos. Pero si voy en GeoProcessing con buffer, selecciono la capa puntos GPS y selecciono por campo, por field. Aquí selecciono el campo, influencia. Me genera la, el área de influencia en base a los datos de la tabla. Aquí podemos ver. Ahora puedo eliminar la capa inicial de puntos GPS Buffer. Para quedarme simplemente con el área de influencia a partir de una tabla. Ahora voy a cargar una capa de curvas de nivel. Me voy en el botón Add Data. Y selecciono Curvas de nivel. Y podemos ver aquí las curvas de nivel. Pero yo quiero simplemente hacer un recorte de las curvas de nivel. Dentro de mis polígonos del área de influencia. Especialmente el primero. Para lo cual, si yo quiero hacer el recorte usando todos los polígonos de puntos buffer. Puedo hacerlo directamente en Geoprocessing. Clip. En Input Feature selecciono la capa que deseo cortar. Curva de nivel. Y Clip Feature en base a cuál deseo cortar. Puntos GPS Buffer. Me he hecho un recorte. Si desactivo las curvas de nivel iniciales, puedo ver que cuento con las curvas de nivel solamente en las áreas de influencia. O también... Quiero ver cuáles edificaciones caen en mi zona de influencia. Entonces voy Geoprocessing, Clip, Input Feature, sería edificaciones, Clip Features, Puntos GPS Buffer. Ok, me hecho un recorte. En Edificaciones Clip puedo ver solamente los puntos que caen dentro de mi área de influencia. Ahora, en la capa de vías yo quiero conocer la longitud. Si abro la tabla de atributos de la capa vías, puedo ver que los campos no contienen información. Inicio edición, Start Editing. Selecciono la capa vías. ok Acá en tipo puedo ponerle como principal y la otra línea secundaria. Para conocer la longitud, elimino la selección. Hago clic derecho en longitud y selecciono Calculate Geometry. Acá quiero la longitud en unidades, puedo seleccionar metros, kilómetros. En este caso lo quiero en metros. Y le damos Aceptar. De esta forma conozco la longitud de cada una de las polilíneas. Limpio la selección, activo la capa reservorios, abro su tabla de atributos y de la misma manera puedo calcular el área. Clic derecho sobre la capa, Calculate Geometry y puedo seleccionar sea en hectáreas, metros cuadrados, kilómetros cuadrados. En este caso voy a seleccionar en hectáreas, le damos a aceptar. Y podemos ver la superficie de cada uno de estos polígonos. Ahora, en la capa de edificaciones, si la activo, yo requiero conocer las coordenadas de cada uno de los puntos. Para lo cual voy a usar las herramientas de ArcToolbox. ArcToolbox, me voy en Data Management Tools. En Features, y voy a seleccionar la herramienta Add XY Coordinates. Selecciono la capa de edificaciones. Y le damos aceptar. Acá me sale un error que no puede hacer el cálculo. Esto porque estoy en modo edición. Debo parar la edición. Editor. Stop editing. Guardo la edición. Y ahora sí le doy aceptar. De esta forma me ha calculado las coordenadas x y Y. De cada uno de los puntos. Simbología de puntos, líneas y polígonos. Para la simbología es necesario quedarse solamente con las capas. Que participarán en el mapa listo para imprimir. Elimino clip edificaciones. Remove. Puntos GPS. Van a estar activos. Curvas de nivel clip. Era solo para como ejemplo. Curvas de nivel. Si sí las voy a dejar. Vías también, puntos, buffer también, como sería como áreas de influencia, y reservores. Ahora, si abro la tabla de atributos del campo de edificaciones, puedo ver que el campo tipo me permitiría clasificar estos puntos. Para lo cual, hago clic derecho sobre la capa, propiedades, y me voy en la pestaña Symbology, categories, y voy a seleccionar en Único Values. Tipo. Voy a agregar todos. Desactivo esta casilla de Label. También en Heading puedo eliminar. Le damos Aceptar. Ok. ya tengo la simbología para edificaciones. Acá también es necesario hacer correcciones. Hago un clic seguido del otro. Y voy a colocar... Como quiero que aparezca en el mapa final. Edificaciones. Muy importante verificar ortografía. En este caso. Para poner los símbolos. Puedo ir a hacer clic sobre cada uno de los símbolos. En este caso este punto. Y bus buscar el símbolo correspondiente. Si no encuentro el símbolo que necesito. Puedo ir en Style Reference. Y activar un estilo. En este caso voy a colocar Civic. Le, voy, le doy OK. Voy a buscar una escuela. School. Acá también puedo cambiar el color. Le damos Aceptar. Hospital. De la misma manera. Iglesia. Iglesia. Policía. Y viviendas. De esta forma la capa de puntos he puesto su simbología. En los puntos GPS los vamos a marcar tal como están. Simplemente arreglo el nombre. Colocaría puntos GPS. Puedo cambiar el símbolo. Selecciono un círculo. Para puntos, puedo seleccionar el color, el tamaño y el ángulo. También podría editar un símbolo. Le damos a aceptar. Para curvas de nivel, arreglamos el nombre. Curvas de nivel. Voy en las propiedades. En simbología, categories por tipo, agregar todas. Acá puedo moverlas si así lo deseo. Aceptar para eliminar esto que dice all other valves y tipo. Recuerden que les había dicho desactivar esta etiqueta y eliminar la segunda. Aceptar. Busco un color adecuado. Primarias. Puedo desactivar Civic si ya no lo necesito. Ok. O si hago clic derecho. Puedo seleccionar directamente el color. Para vías. Voy a colocarle red vial. De la misma manera. En simbología. Categories. Voy a seleccionar por tipo. Agregar todos. Desactivo. Elimino. Aceptar. En principal. Voy a seleccionar Major Road. Mayor Road. Puedo cambiar el color. Y secundaria de la misma manera. En puntos GPS, el buffer, voy a ponerle como área de influencia. Y directamente voy a cambiar la simbología. Cambio el color. Acá en Out... Line color puedo eliminar para que no se vea la línea externa. Le pongo no color. Y le daría aceptar. Directamente puedo cambiar el color si no es de mi agrado. En reservorios igual voy a colocar inicial mayúscula. Selecciono un del lago le voy a poner lake, aceptar, y de esta forma ya tendría todas las capas participantes con su respectiva simbología. Aquí cabe recalcar: se recomienda siempre primero polígonos abajo, seguido de líneas, y sobre todas las capas, los puntos. Añadir etiquetas. En este caso requiero añadir etiquetas para las curvas de nivel y para los reservorios colocar su área. Por ejemplo, en reservorios, ah, si abro la tabla de atributos, puedo ver que está con varios decimales. En este caso con 5, acá con 6. Puedo dejar simplemente en 2 decimales o 3 decimales, hago clic derecho, propiedades, numérico. Acá coloco el número de decimales. Le damos a aceptar. Aceptar. Y hemos preparado los datos con tres decimales. Cierro la tabla de atributos. Hago clic derecho y puedo colocar label features. Y me he etiquetado con un campo que no deseo. Para lo cual voy clic derecho, propiedades. En labels. Y selecciono el campo que requiero. En este caso sería área. Le pongo aplicar. Y podemos ver se encuentra el área acá. Si yo quiero colocarle que es, son hectáreas, puedo usar una expresión. Entonces sería el nombre del campo, área y el símbolo Y entre comillas y coloco en hectáreas. Aceptar Apply y puedo ver que aquí me da los valores. Acá también puedo personalizar el texto tamaño, color, aceptar Ahora para las curvas de nivel. De la misma manera voy a clic derecho. Propiedades. En la pestaña Label. Label Feature in this layer. El campo de, de etiquetar. Sería contornos porque quiero los valores. Si coloco tipo me van a salir los nombres. Si son primarias o intermedias. Pero yo quiero los valores. Entonces pongo contorno. Y luego aplicar. De esa forma eh, Etiquetado, curvas de nivel, diseño de impresión, insertar un norte, una grilla o escalas. Una vez que ya he finalizado todo el trabajo, tengo a gusto todas las capas. Voy a pasar desde el menú View a Layout, Layout View. O también puedo usar estos botones, el Data, Layout View y el Data View. Acá como primer paso es configurar el tamaño de papel y orientación. Me voy en File, Page, and Print Setup. Y aquí selecciono el tamaño de papel. En este caso yo quiero A4. En algunos casos si se le quiere A3, A1, simplemente necesito cambiar la impresora. Por ejemplo Adobe PDF, puedo ver que esta impresora me permite hasta A0. En tal caso yo solo requiero A4 para este mapa. También la orientación horizontal y le damos a aceptar. Acá yo tengo el data frame, el frame que sería mi mapa, lo ajusto. En la barra de herramientas me permite fijar la escala. Por ejemplo yo voy a seleccionar 4000. Realizo el ajuste. Puedo usar las herramientas de paneo. Ahora todo mapa debe contener un título. Nos vamos a insertar. Vamos a poner title. Voy a colocar mi primer mapa. Aceptamos. Puedo cambiar en la barra drawing. Asegurarse que esté activada. El tamaño de texto. Me puedo poner negrita. Ahora vamos a insertar. Un norte, nos vamos en Insert, North, Arrow, selecciona una flecha y lo ubicamos. Luego vamos a insertar la grilla. Hacemos clic derecho en layers, propiedades. Nos vamos a la pestaña Grid, New Grid. Vamos a seleccionar la segunda para coordenadas planas. Siguiente. Aquí le ponemos el espacio. En X y Y. Podemos ponerle cada 100. Aquí también como queremos. Si solo las etiquetas o marcas o toda la grilla. Vamos a poner simplemente marcas. Siguiente. Siguiente. Finalizar. Aplicar. Aceptamos y ya ten tenemos la grilla. Con la barra de zoom del layout, layout zoom. Puedo hacer un zoom. Y por defecto Argis me trae 6 decimales. Para eliminar esos, vamos clic derecho. Propiedades. Seleccionamos la grilla, propiedades. En Label, Additional Properties, Number Format, 0. Colocamos el número de decimales. Aceptar, aceptar, aceptar, aceptar. De esta forma ya está con seis, sin decimales. Ahora vamos a insertar la escala. Ponemos Insertar, Escala de Texto. Vamos a colocar una absoluta. OK. Entonces pueden chequear, si yo cambio de escala, le pongo a 3000, automáticamente se me van a modificar los valores. Ahora es necesario esta escala acompañarla con un texto que diga escala. Voy a insertar text y escribo escala. La muevo. Puedo colocarlos ambos del, con un tamaño de 12. Los selecciono, los ajusto por un lado. Y luego voy a insertar una escala gráfica. Vamos a insertar. Scale bar. Scale bar. Selecciono cualquier escala. Le damos aceptar. De esta forma tengo una escala gráfica. Ahora puedo personalizarla. Clic derecho, propiedades. Quiero que esté en, en metros. La etiquetas metros. Puedo cambiar el número de divisiones. Le doy a aplicar. Entonces tenemos aquí la escala gráfica. Aceptar. Ahora nos falta ingresar una leyenda. Nos vamos a Insert. Le Legend. Y acá puedo seleccionar todas las capas participantes y el orden. Vamos Siguiente. Escribo un título. Leyenda. Siguiente. Puedo añadir un borde. Un fondo. Siguiente. Siguiente. Finalizar. Ahora puedo insertar un logotipo. Por ejemplo me voy a insertar. Picture. Selecciono una imagen. La puedo agregar. Y de esta forma he agregado todos los elementos que se quería para este mapa. Mapa de ubicación. Un mapa de ubicación me permite conocer dónde se encuentra espacialmente mi área de estudio. Para lo cual nos vamos en Insert, Data Frame. Y me he insertado un nuevo Data Frame que sería mi mapa de ubicación. Si paso al nuevo Data Frame, este me permite conocer dónde está espacialmente mi área de estudio. Por ejemplo, si lo hago a nivel país, necesito cargar la capa, en este caso, del continente, para saber dónde se encuentra. En este ejemplo voy a cargar unas capas que se encuentran en la carpeta ubicación. Son poblados y vial. Les doy un cierto formato y regreso a la a la view. Puedo ver que ya se encuentran acá el ese cuadro con las capas lo ajusto acá puedo mover ahora para saber en qué lado se encuentra de esta superficie voy en clic derecho sobre el new data frame propiedades y me voy en la pestaña extend indicators el DataFrame anterior lo paso en Layers y le doy Aceptar. De esta forma me indica que mi área de estudio se encuentra en esta parte. Puedo observar si voy moviendo. Para ello debo activar el Layers, el data frame. Activate. Si voy con la, la mano de paneo, voy moviendo. Pueden ver cómo se va Deslizando el cuadro rojo, porque me indica la ubicación espacial de la actual vista. Entonces puedo regresar. O si hago un zoom. Me indica la vista actual. Una vez que ya tengo todos los elementos, es necesario ordenarlos. Por ejemplo. Acá escala con el cuadro de texto. Los voy a alinear. Los selecciono con un recuadro. Clic derecho a Link. Y voy a alinear hacia arriba. Y los puedo agrupar si quiero que sea un solo elemento. Clic derecho, Group. Ahora voy a alinear estos dos elementos. Clic derecho al Link. Alinear a la izquierda. Y ya tengo alineados. De la misma forma puedo ver el tamaño para que coincidan con el mismo ancho. Hago clic derecho sobre este data frame Propiedades. En Size and Position veo el ancho, lo puedo copiar. Control-C. Y a la leyenda le vamos a poner el mismo ancho. Size. Le damos a Aplicar. Ahora vamos a alinear igualmente la leyenda al link a la izquierda y podemos alinear también con el mapa, con el principal data frame. Al link hacia arriba. Un logo lo podemos colocar por acá. Y si se requiere insertar cajetines, por ejemplo, se puede insertar un cajetín como objeto. Voy a insertar objeto. Voy a ingresar un documento de, de Word. Ok. Y aquí puedo escribir en texto, tablas o, o lo que requieran. Especialmente los cajetines. Y voy a escribir proyección universal transversa de Mercator. Cierro el documento y ya tengo el texto acá. Lo puedo modificar haciendo doble clic y cierro el documento. Una vez que ya tengo todos los elementos puedo enviar para su impresión. También es recomendable desde el menú File en Map Document Properties. Activar Path Name, Store Relative Path Name to Data Source. Esto me permite mantener la integridad de todos los archivos cuando los copio en otro computador. Finalmente voy en File, en Print, si deseo imprimir o si deseo exportar como un PDF voy en Export Map. Y selecciono tipo PDF. Y puedo configurar algunas opciones. Le damos a aceptar. Abro el archivo PDF. Y aquí tenemos nuestro mapa. Bien, esto ha sido todo. Espero que sea de su ayuda. Y no olviden visitarnos en todas nuestras redes sociales y en el blog. Gracias.